Bueno, ya estamos en Laguna Barranca, estamos con el bebé Arrupe. Bebé, ¿cómo andás? Bueno, Miguel, con Jero. Bueno, acá estamos, Laguna Barranca. Jero, ¿cómo vas? Chaleco salvavidas, como tiene que ser. Remo, chaleco salvavidas, ancla. Eh. Todo acá en Pesquero Barranca, ¿eh? con todos los elementos de seguridad como corresponde. Y ahí viene Miguelito. A ver, vamos a ver lo que es. ¡No! Mirá. Como un matungazo. A ver la boca, a ver la boca. ¿se ¿Qué es eso? No, eso mató. ¡No! mira que Mira, mirá. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. tranquilo. A ver, por esto sí. Mira, Miguel. Mira, ¡Oh! mira, ¡Qué mira, mira, mira, premio. mira, mira, Perfecto. Buenísimo. Buen pescado, Sí, Qué Buen pescado. Engareteado. Creo que es Todo ensalado. Mucho frío, eso sí. Ya las manos. Frío. Aco. Hermoso. Hermoso pescado. El este... de frío, vamos ¿eh? seguimos frío? Sí, que hace frío que frío está fresco oh. estamos arrancamos el garete cambiado distinto miguelito un sí, frío miguelito No querés ir al río a ver a ver estamos a ver a ver estamos filmando sí yo pues qué ¡Levantalo que se cae, se cae, se cae! ¡Se cae, se cae! ¡Perfecto! Seguimos, Miguelito, seguimos. Vamos ahí. Hermoso peje también. ¿Cómo Parece que sí, eh. Ahí está. Hermoso pescadito, eh. Seguimos. Sí. ¿Sí ah qué peje? ¡Oh! ¡Bien Miguel! Lindo Miguelito. Bueno, el primero de la mañana a las 12 del mediodía, ¿eh? empezamos a pescar a las 12 encontramos un lugarcito encontramos, vamos a ver si sigue bueno, bien Miguel Ahí está. muy Ahí está. lindo, Ahí está. Eh, hermoso vamos a lindo pejerrey ¿eh? para Laguna Barranca, bien Miguel vamos, seguimos sí. bueno, acá viene Miguel con otro pejerrey, meta culero el culero está rindiendo bien mirá que pejerrey que pejerrey, ay ay que se te va, que no golpee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 bueno yo acá lo firmo a Jero y a Miguel hasta ahí se levantar un poquito, más, un poquito más, un poquito más un poquito más, dos tres vueltas, ahora levantar y traetelo bien ¿Qué muy bien hijo, que pescadito bien ahí, qué... miguelito seguimos con los pejerreyes ¿eh? difícil pero vamos sacando vamos ganar, sí. mucho frío hay que decir que es mucho frío bueno continuamos ¿eh? ahora estamos pescando gareteando zona virgencita y allá el pesquero de Otro más Y comió bien sí. Bueno Continuamos en este día de frío Seguimos Ya falta poco Nos vamos ¿Listo? ¡Oh, vamos Buenísimo, buenísimo Maco Qué hermoso pescadito que hay ¿eh? Encontramos el huequito me parece El huequito bonito, Ahí estamos Hermoso Arranca, bebe a Rupen, Qué pescado, eh. Un copo y no falla, Miguel. Bueno, seguimos. seguimos. No, pero. Sí, Acá no, estamos, estamos, sí, estamos, estamos. Sí, estamos. Sí, sí, sí, sí. para, para, para, para, Pecado, qué lo que hiciste, Mireme. Espera, ahí, ahí está. Ahora mirá a los papi, por el sol. Ahí estamos. Fin de la jornada, Miguel. Bárbaro, bárbaro. Pero.